¡Vamos sí. a a Sí, pero todavía yo no sé qué es lo que yo pierdo porque está, estaba, estaba llenísimo de mercancía ahí porque todavía yo no revise para ver lo que me falta o lo que me falta. Me, sí, yo estoy legal porque ayer yo me recoge, me dura cuatro horas en la fortaleza porque yo estoy legal y yo no me pregunté ni por papeles ni por nada. Eso no fue la inmigración, fue una grupa de gente que trabaja aquí en el ayuntamiento. Yo le porque ¿por qué usted me coge? Porque si yo estoy legal, dicen, no, somos inmigraciones. Sí, yo veo. Ellos no quieren que yo trabaje. Lo que pasa, yo tengo mucha mercancía, yo tengo que guardarlo. Yo tengo que guardarlo porque yo salí con una ponchela, eso y eso, para buscar los cuartos de impuestos, porque yo tengo mucha deuda. Paga, paga casa, paga luz y tengo paga internet. Tengo yo que salir en la calle, a salir buscar la comida. Yo soy una madre soltera, tengo un hijo. Debe yo salir a buscar la, eh, los cuartos de la comida. Como yo salgo con eso, porque yo tengo maletas de ropa, vainas, yo no lo salí con eso. Yo lo dejé guardado como yo salí con eso para buscarme la, los cuartos de la comida. Sí. ¿Y está aquí todo? ¿Yo no los nada. llenado? No, no, no, no, todo está vacío. ¿Y entonces qué pasó con tu mercancía? ¿Qué es lo que tú vendes? Yo vendo crema, jabón, chancreta, de todo. ¿Y ahora cuando tú viniste a buscarla no había nada? No. Mira cómo está vacía, mira, la panchela yo la tengo así, yo no sé no. ¿Se ¿Eh? la cogieron, mi amor? Claro, el eh, eh, miércoles yo brota como 15 mil pesos, yo fui para Santiago a comprar su mercancía, mira cómo está la panchela, mía esta claro ¿Cuántos años tienes viviendo aquí? Yo tengo como 10 años aquí, vendiendo su mercancía. ¿Se ¿Me la cogieron entonces? sí. Il y a le boxe à l'imédiat, la crème, il y a à deux ballots, tout bien, je suis sûr que tu je suis sûr que tu es bien, tu bien, pantalon, ya no tienen nada para boxa boxeo, bolsa ya tienen tres dos y panti de la tamaño. no tiene no boxa, razones, y y como que el no tienen no